Es un día muy importante para la ciudad de Santa Fe, es un día muy importante para, para la provincia de Santa Fe, para la Argentina toda, que necesita eh, divisas, que necesita exportaciones para poder traer esos dólares que el momento de la Argentina requiere y nuestras posibilidades de desarrollo necesitan. Las exportaciones son fundamentales para dar crecimiento. Eh, nuestra provincia supera largamente el 20% del total de las exportaciones argentinas. Eh, y estamos convencidos que si se mejora la logística, ese porcentaje va a crecer, y particularmente va a crecer en las pequeñas y medianas empresas, eh, en las que no tienen siempre los mayores volúmenes, necesitan eh, consolidar con otras, y allí tener las posibilidades de llegar y de llevar ese trabajo de nuestra gente a distintos lugares del mundo. Es una operatoria que comienza... Eh, con Tecplata, con Puerto de la Plata con llegada cada dos veces al, al mes de, de Barcaza aquí al, al puerto de Santa Fe con día de embarque los días jueves para poder llegar a las, eh, al puerto de la Plata y generar los embarques allí con destino a Asia y con destino a, a Brasil eh, para nuestras empresas es una alternativa, ¿qué tenemos? tenemos que consolidar eh, la confianza en la operación de plata de Puerto de la Plata, ¿qué es esto? Lo que hoy eh, Insuga y Adecuagro eh, son los primeros, se tiene que multiplicar cuando otras empresas, viendo que esto ha funcionado, que los contenedores vuelven a estar, que se vuelve a embarcar eh, el próximo eh, jueves eh, de la frecuencia eh, establecida, sin duda que la operatoria va a ir ganando confianza y no me cabe duda va a ir ganando eh, volumen. Tenemos empresas cercanas, como Insuga en Recreo, Adecoagro desde su planta en, en Morteros, Córdoba, que ya hablan a las caradas del radio de ventajas eh, que, que propone eh, y que se da con la confirmación de las mejoras de costos, de costos logísticos. Esto es fundamental para darle a todas nuestras eh, empresas ese margen para consolidar, mejores precios para ofrecer eh, al mundo, para que seamos más competitivos y nos puedan comprar. Eso significa más volumen, más previsibilidad, eso significa fundamentalmente más trabajo para nuestra gente. El potencial que tiene Santa Fe con la hidrovía lo hemos declamado muchas veces, pero para hacerlo efectivo necesitamos esto, estar aquí, ver los contenedores atrás, saber que hay un operador que confía en la operatoria aquí y trae las barcazas en tiempo y forma. Un puerto que le da eh, la agilidad y la seguridad de que el transbordo a las navieras que van a llegar su producto al destino final, eh, funcione. Eh, y facilita y quita un montón de dificultades que hoy la operatoria con el puerto de Buenos Aires le genera a nuestras empresas. No solamente por tener que llegar en camión hasta Buenos Aires, sino con lo que significa eh, en, en el volumen... Eh, en el nivel de, de actividad, de complicaciones que ese puerto genera. Sin duda, la agilidad de operar con Puerto de Santa Fe, la agilidad de operar eh, con Puerto de La Plata con eh, una actitud diferente para encarar la logística, creo que le da a, a Santa Fe, a toda nuestra región eh, una posibilidad enorme eh, de marcar en Santa Fe... Ese crecimiento de las exportaciones que se está dando, vamos a cerrar un muy buen año de exportaciones, cercano al 24% del total de las exportaciones eh, nacionales. Y sin duda con eh, una noticia como esta, es un aliciente muy fuerte a que ese volumen de, de exportador, esa capacidad de nuestras empresas de llevar trabajo con sus productos al mundo se multiplique.